Hola chicas, bueno aquí estamos eh, para dar la clase de hoy ¿vale? Mm, teníamos, si veis aquí el, el día 11, el día de ayer teníamos que haber visto el corto sobre personas ciegas que no nos dio tiempo y lo vamos a hacer hoy y con respecto a empatizar con las personas con discapacidad física, pues ya la mayoría de vosotros me estáis enviando los trabajos de diagnóstico de accesibilidad física o arquitectónica, que va bastante bien. Así que hoy veremos el corto, chatearemos, ¿vale? Para que todo el mundo pueda participar. Y luego, si alguien tiene dudas sobre la plantilla, pues que me la pregunte, ¿de acuerdo? ...sobre la plantilla de adaptación funcional del hogar. Y nos vamos a meter directamente a la parte, el apartado de técnicas de guía pidente. Es decir, cómo acompañar a personas ciegas. Para ello tenéis dos materiales que podéis utilizar. Os bien entrar aquí, en el Soto de Palma Moros, ...que entraríais directamente al tema de orientación y movilidad... Y buscaríais donde pone aquí ampliación técnica guía evidente. Entraríais aquí. Y simplemente tenéis que ir leyendo este documento y reproduciendo estas imágenes. Pero para que se vea de una forma en vez de así con fotografías, para que se vea lo que sería un acompañamiento más o menos real, con movimiento. Por eso la idea de grabarlo en. Vídeo, pues podéis utilizar la casa, ¿vale? Como acompañaríais en líneas rectas, líneas rectas por un pasillo, cómo haríais un giro, cómo entráis en una escalera, en una puerta, ¿vale? Cómo abrir la puerta y cómo se cierra la puerta, cómo subiríais y bajaríais una escalera, si igual podréis usar, si tenéis escaleras en la casa, en el edificio. Y cómo os sentaríais, en, por ejemplo, en una silla o la mesa para comer. Podéis usar este material, ¿de acuerdo? O podéis entrar en unos vídeos tutoriales que están muy bien de la Universidad de La Laguna donde tienen varios vídeos en primera parte, segunda parte, cómo acompañas a personas mayores, cómo acompañas a niños... Eh, normalmente a los mayores lo que hace es que les coges levemente por detrás, por el codo, pero a los niños pequeños que tienen distintos tamaños con respecto a ti, pues se le puede llevar de la mano. A esta persona que la tienen cogida así por el brazo sería una persona ciega pero con movilidad eh, redu reducida, ¿vale? Con torpeza motora y es una manera de, de evitar caídas. Pero si no, normalmente lo único que hacemos es ponernos al lado del, del usuario ciego. Le preguntaríamos siempre si necesita ayuda para desplazarse, para cruzar un paso de cebra. Nunca vamos, lo abordamos y lo cogemos, ¿no? Porque imagínate que es sobresalto, ¿no? Y además hay gente que le gusta sentirse autónoma. Le preguntamos si necesita ayuda. Y si te dicen que sí, pues ya sabéis, simplemente le, le, os ponéis al lado... Le da ahí el codo y él directamente se va a agarrar bajo pinza en el codo y ya está, simplemente es acomodar el, paso, a acomodar el paso, digamos para no ir muy rápido ni muy lento, con naturalidad, y iría ahí simplemente un pelín, o sea, al lado, un pelín por delante, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos vídeos, el que prefiera lo puede consultar y trabajar sobre esos vídeos. ¿De acuerdo? Vale, pues para este trabajo tendréis las dos horas de mañana. ¿Vale? Mañana a las dos horas de clase lo que estaréis es leyendo este documento o viendo estos vídeos y reproduciéndolo vosotros en casa. ¿Qué pasa si no tenéis nadie con quien que se preste a hacer de persona ciega? Pues eh, tenéis que decirme quiénes sois y darme alguna alternativa. ¿De acuerdo? Yo comenté ayer, por ejemplo, la de hacer un Kahoot con preguntas así un poquito complicadas eh, sobre lo que viene en el documento y que podamos a lo mejor jugar con el Kahoot y a ver la respuesta de los compañeros. Lo usaríamos para hacer, responder a vuestros cuestionarios Kahoot entre todos. Si se ocurre otra, otra posible actividad que tenga que ver con que vosotros... Eh, realmente demostréis que sabríais guiar a una persona ciega, pues me vale. Ahora mismo no me viene nada a la mente. Bueno, como estamos el día de hoy, lo vamos a centrar en la discapacidad sen sensorial, esa, eh, concretamente la de deficiencia visual, quería poneros un, un PowerPoint que está muy chulo, hecho por la ONCE y que me gusta porque... Con el tema de las personas con discapacidad eh, visual, pues como todo, ¿no? Eh, hay diferencias individuales, los grados de, de deficiencia visual no son los mismos, ni otro tipo de habilidades, no es lo mismo tener un problema de agudeza visual, que es la nitidez con la que vemos las cosas, ¿no? no. Como de enfocado lo vemos, a tener un problema de campo visual, o sea, todo lo que podemos ver alrededor nuestra, arriba, abajo, izquierda o derecha, ¿no? Eh, tener problemas de, agude de agudeza visual, pues te va a dar problemas para realizar mmm, las actividades de motricidad fina, mmm, más precisas, o problemas un poquito para, bueno, por ejemplo, para leer, ¿no? Que tienes que estar, pues, moviendo la, la mirada continuamente, ¿no? Porque a lo mejor tienes un punto negro en el centro del texto, ¿vale? O lo ve, no lo ve, lo ve porroso, ¿no? Cuando el problema es de campo visual, el problema va a ser sobre todo a la hora de los desplazamientos ¿no? eh, y los riesgos ¿no? de posibles choques o, o caídas. Bueno, pues vamos a ver ese documento, simplemente un poquito para sensibilizarnos con respecto al tema de la discapacidad visual. Lo tengo aquí en mi la misma página del Soto, se ve la baja visión, es un PowerPoint, Vamos a abrirlo. No vamos a ver todas las diapositivas, sino solamente algunas que me parecen muy curiosas. Vamos a ver. Atención a personas con ceguera y baja visión. Ya sabéis que los expertos en las habilidades de orientación y movilidad son los técnicos de rehabilitación funcional. Así los llaman en, las, eh, pues en el mundo de la ONCE. ¿no? Vamos a, a verlo con. Vamos a reproducirlo ¿no? desde el principio. Vale. Bueno, estos son el número de personas ciegas y afiliadas a la 11 Bueno, ceguera, como pone aquí la ausencia de, de visión, no se ve nada o solo se percibe alguna luz. ¿no? Y deficiencia visual es eh, cuando nos queda algo de resto visual, podemos ver algo. ¿Vale? Y que nos permite pues, leer, hacer actividades de vida diaria y desplazarnos, aunque con dificultad, pero podemos hacerlo de forma más o menos autónoma, ¿de acuerdo? Lo... Hay muchos grados de deficiencia visual, pero se, digamos, se resumen en dos, ceguera y eh, baja visión, ¿vale? Pues seguimos. Bueno, pues como todo en esta vida lo, el porcentaje más, digamos, más grande de personas eh, con problemas visuales pues estarían dentro del campo de la baja visión. Es decir, a una persona ciego, ¿no? A ver, ¿cuántos restos visuales tiene? Siempre tenemos que apoyarnos en los restos visuales que le quedan. Y luego fomentar el resto de sentido. Trabaja con la percepción corporal, ¿no? El sentido eh, kinestésico, trabajar con el tacto. Eh, bueno, el tacto es cuando nosotros tocamos de forma inintencionada, ¿vale? Por ejemplo, saco la mano por la ventana, está lloviendo y no hace frío o humedad. Cuando yo toco con intención de captar las texturas, las formas, los tamaños, con intencionalidad, se llama sentido áptico, con H. Áptico, HP, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos por lo que decía, siempre nos tenemos que apoyar los restos visuales, eso es muy importante que le queda a la persona y, y trabajar la, multisensorial, la, la multisensorialidad o sea, los otros sentidos en este caso fundamentalmente el tacto, igual que para la persona sordo el sentido que más se tiene que trabajar es el visual aquí sería el tacto pero usándolos todos por ejemplo, las personas eh, ciegas eh, tienen un sentido eh, también del oído a lo mejor más desarrollado algunas personas, ¿no? Y son capaces de detectar sonidos que a lo mejor nosotros, pues lo pasamos por alto, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando ellos van andando y te dicen eh, ¿Aquí está la parada de autobús? ¿Cómo lo sabes? Y es simplemente porque la mampara de cristal ya ellos notan pues que deja de haber tanto sonido en tanto ruido de coches, ¿no? Eh, estimulan otro sentido, aunque no todos todo igual, porque a veces piensan que, bueno, pues esta gente van a tener súper desarrollado el sentido de, de, del oído, del tacto, bueno, y habrá gente con más y menos capacidad, ¿de acuerdo? Pero todo se trabaja. Bueno, eh, con respecto a los problemas de deficiencia visual, mmm, hemos dicho los dos más importantes, la Agudeza visual y el campo visual que ya lo he explicado anteriormente También hay, suele haber problemas a la hora de, de eh, diferenciar, discriminar entre colores Y también problemas con el contraste ¿no? Los test que suelen usar los médicos, y ya sabéis, el especialista es el oftalmólogo Y, y luego a nivel de, de, re, de rehabilitación, sobre todo, más que rehabilitación, de productos de apoyo para las personas ciegas que se llaman tiflotecnología, todas las ayudas técnicas. Para personas ciegas se le llama tiflotecnología. Tiflo significa ciego, tecnología, pues eso, todos estos eh, productos de apoyo. Bueno, ellos suelen usar estos test que todos habremos hecho, ¿no? Sobre lo de discriminar letras o números, ¿vale? Test de, de esa visual. Hacen también pruebas para ver cuántos somos capaces de ver arriba, abajo, izquierda y a la derecha. Campimetría. Esto no, ¿no? A ver el campo visual, amplitud del campo visual. Normalmente es lo que uno ve. Si ponemos los brazos así, ¿eres capaz de ver lo, las puntas de los dedos? No. Pues tendrías que ir, por ejemplo, yo lo tendría a, a aquí. Y lo mismo si pues, eres capaz de ver eh, cuánto eres capaz de ver de arriba y de abajo. Bueno, eh, para que una persona se le considere eh, persona deficiente visual tiene que tener una agudeza visual menor o igual a 0,3 y un campo visual menor o igual a 20 grados y para que pueda afiliarse a la 11 tiene que tener una, una agudeza visual de menos o igual a 0,1 y de menos o igual a 10 grados, o sea, eh, digamos, lo que las personas sin problemas visuales veríamos a un metro, ellos necesitan estar a un centímetro para poderlo ver. Para poder ser afiliado a la 11, tienes que tener estas características que son las que se consideran, para que te consideren un ciego legal, ¿m? para que oficialmente, legalmente, seas un ciego eh, con toda la de la ley, y pueda afiliarte a la ONCE y recibir todas las prestaciones de la ONCE, tienes que tener estos parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería la visión cromática. ¿Sois capaces de diferenciar los números? Este es el test de Ishihara, que no sé cómo se dice, es el que sirve para discriminar los, los números. Sabéis que hay una enfermedad eh, que es cuando confundes el, el verde con el rojo, cuyo nombre es... No me viene ahora el nombre. ¿Cómo se llaman las personas? Se me ha ido. Si alguien lo sabe, que... que nos lo comente en un chat. Ahora no me viene. Bueno, pues todo el test del contraste, ¿no? Para ver si eres capaz de distinguir con diferentes contrastes. Por ejemplo, yo esto lo veo perfectamente, ¿no? Parece una manzana. Pero a lo mejor hay personas que necesitarían pues, mucho más contraste para poderlo ver. no Las personas con problemas de agudeza visual. Bueno, no es lo mismo que tengamos una pérdida de, aviso, de agudeza visual de campo central o de campo periférico Vamos a ver, con respecto al, al, al problema de tener problemas de campo El problema puede ser porque no, no veas alrededor O en este caso es porque tengas en el centro una mancha, eh, por ejemplo, negra y que te, que te está interrumpiendo, pues, por ejemplo, la lectura, ¿no? Y tienes que ir eh, pues, leyendo, mm, moviendo el texto, moviendo la cabeza, ¿no? Esto en los del campo central suele ser cuando, por ejemplo, la enfermedad de degeneración eh, progresiva de la mácula por envejecimiento eh, problemas de, de retina, ¿no? Ahí hay una célula bastones y conos, que cuando están afectadas, pues, se produce esa manchita negra en el centro. Lo vamos a ver a...